Bueno, estamos en la entrevista de hoy con una persona que ha, ha sufrido un brote psicótico y nos va a hablar pues, de, de qué síntomas tiene la psicosis en primera persona. Y te doy la bienvenida, Natalia, a esta entrevista. Muchísimas gracias por estar con todos nosotros. Gracias a vosotros. Pues una primera pregunta uh -huh. por la que me gustaría arrancar es, tiene que ver con el comienzo de los síntomas. ¿no? ¿Qué, ¿Qué síntomas tuviste en el inicio de, de esa situación? ¿Nos lo puedes comentar? Sí, mira, bueno, sobre todo ideas delirantes, ideas de persecutorias, de que te perseguían, de que te te vigilaban. Empezó todo así, con esos, esos pensamientos. Muy bien, háblanos del comienzo, de cuándo fue, de con qué coincidió en tu vida, qué pasó en ese momento. Bueno, pues yo estaba en una academia de estética y, y era un momento en mi vida de mucho estrés. Tengo un niño también, ya lo tenía de aquella, ya era pequeñito. Y bueno, pues nada, eh, fue cuando empecé ya a pensar cosas que no eran fuera de la realidad. Vale, cuando hablas de co coincide con el consumo, nos hablas un poco de ese consumo para conocer un poco mejor con qué tiene que ver. Porque es verdad que los brotes psicóticos en algunas ocasiones coinciden con el consumo de algunas sustancias, así conocemos un poco mejor cómo era tu vida entonces. Bueno, pues yo consumí pacientes. Uh -huh. ¿Eh? Y era habitual, era el consumo habitual. Y bueno, pues también fue coincidido que lo quise dejar de golpe yo sola. Uh -huh. Y creo que fue ahí ya cuando me empezó a dar toda la, la historia. Vale, fue en el momento en donde buscaste Pero, dejar de consumir estupefacientes bien. entonces. ¿no? Pero por mi propio, por mi propia voluntad, no sin buscar ayuda de nadie. Y bueno, luego a las dos semanas o así, de que empezaron los síntomas, mi hermano me dijo, mira Natalia, vamos a ir al médico porque te digo que no, estás, no tienes que estar en una realidad y vamos a ver si, qué te pasa. Bueno, todo esto me llevan a joven un hospital psiquiátrico que hay aquí en Gijón y allí ya quedé ingresada con un posible brote psicótico, que al final resultó ser eso. Con, bueno, pues con pruebas que me hicieron y, y demás. Entonces estuve ingresada dos semanas con un tratamiento, un antipsicótico y un antidepresivo. Y nada, pues los primeros meses me adapté muy mal al tratamiento, muy mal. Eso me, me, me aceleraba muchísimo, me, me ponía muy nerviosa. Y nada, luego ya me lo regularon la psiquiatra, que por cierto tengo revisión cada dos meses. Y nada, ahora mismo estoy solamente con una pastilla al día. Uh -huh. es un antidepresivo y antipsicótico a la vez, junto, en la Muy bien. ¿Nos hablas de manera un poco más concreta de los síntomas que tenías? Hablándonos de alguna situación o de algunos mira, ejemplos sí, en concreto. Sí, mira, estaba en la calle y me dirigía bueno, pues a hacer unos trámites. Y me daba la sensación como de que alguien me estaba siguiendo, pero era una sensación muy real, como si lo estuviera viviendo. Y una era. parte de mí uh -huh. me decía que, que esto no era real, pero otra parte de mí, que era la que podía con, todas, con toda la historia, era la que verdaderamente me decía esto está pasando. Mi cabeza no estaba en su sitio en ese momento. Y cuando dices que tenías una sensación completa de que alguien te perseguía por la calle, ¿te refieres a que veías a una persona siguiéndote, a una persona en concreto persiguiéndote o era más bien una sensación, sensación interna? Sensación, una sensación. ¿Y, ¿Y qué sensación te daba de qué te iba a hacer esa persona? Porque entiendo que a lo mejor era algo amenazante quizás o algo... Era amenazante, sí. Era como que... como si yo estuviera haciendo algo malo y esa persona pues viniera por mí o algo así. Es difícil explicar. Y cuando tú dices que tu hermano te planteó ir al médico, me sí. imagino que sería porque eso o pasó más veces, varias veces, o porque en casa comentabas algunas cosas de eso, ¿no? Ideas que... que no tenían nada que ver con la realidad en ese momento. Y eran ideas que no, que no procedían, no eran delirios, eran delirios. ¿Y qué tipo de ideas tenías en ese momento? Es que da un poco de vergüenza contarlo porque bueno, ahora estoy bien y pensar que llega a estar así me, me resulta un poco un poco vergonzoso porque bueno, eran ideas un tanto <risa> bueno pues por ejemplo también tenía mucha obsesión con la policía. La policía como que fueran a venir a por mí, como que me fueran a hacer algo, que cosas así. Yo eso lo comentaba a mi hermano. Se lo comentaba, ¿eh? Natalia, pero eso no es verdad, ¿eh? no estás haciendo nada para que te vengan a por ti ni nada de eso. Pero yo estaba aceitada en que ese pensamiento era real. Uh -huh. bueno, pensabas que la policía que te iba a, a venir a casa para encarcelarte, entiendo, algo así. por ejemplo Sí, algo así. Sí. Uh -huh. Y dices que tenías la sensación de, de realidad, de que eso era real. Era, es que para mí era totalmente, era los pensamientos que tenía, era como si estuviera, era la realidad. La realidad, ¿Eh? para mí, en ese momento. Y cuando tu hermano te decía que tú no habías hecho nada malo, ¿eh, ¿cuál era tu respuesta a eso? Que iban a venir igualmente, que venían a por mí, venían a por mí. ¿Y esta, ¿Estaba todo el día y el pensamiento o aparecía de manera más esporádica? No, era esporádico. Era esporádico, pero cuando no tenía esos pensamientos, tenía como la sensación de angustia siempre. Aquí un como si ansiedad, pero era otro tipo de, de sensación, como una angustia de que no podía estar tranquila. Mira, de aquella no dormía, no comía, no hacía vida normal. Era una cosa y a mí eso fue la primera vez que me pasó. Desde aquel año no tuve más ningún ni ni episodio más, ni más, ni más. ¿Qué edad tenías entonces? Diecinueve. Uh -huh. Y a los a los 19 años entonces aparecieron esos pensamientos de que el, alguna persona te perseguía por la calle. Era sensación de realidad aparecieron sí. pensamientos de que la policía iba a venir a por ti a casa ¿no? y era sí, también todo, una cosa todo resulta sí como si fuera una situación amenazante no lo vivía como lo vivía muy, muy angustiosamente ¿Y, y te aparecían algún otro tipo de pensamientos aparte de la, esa persecución de esa persona o de la policía sí que, que estaban en contra mío que la gente en general la gente estaba en contra mío como que te querían hacer daño, quieres decir, o que querían. Sí, sí, que venían a hacerme mal. Que esa gente me venía a hacer daño, algún mal. Comentas que consumías estupefacientes. ¿Qué, qué tipo de, de sustancias consumías? Bueno, mmm, bueno, lo voy a contar todo, ya que esto lo cuento todo. Pues poro y cocaína. <risa> Porros y cocaína. ¿Y a qué edad empezaste a consumir? Muy joven. Muy joven. Eras una niña, entiendo, sí. prácticamente, sí. ¿no? Sí. ¿Y el consumo era un consumo habitual? habitual. O, era, ¿O era más bien todos, de, los días todos, días era. todos los días? Todos los días. Todos los días. Y cuando llegaste a tener entonces 19 años, fue cuando entiendo que decidiste dejar el consumo. No sé si sí, pues, de, de las dos cosas, de porros y de cocaína. Sí, las dos a la vez, después las dos. Fue tajante, yo quise empezar otra nueva vida y, y fue así. ¿Y qué pasó en ese momento de tu vida para que tomases esa decisión tajante, decir voy a dejar de consumir? ¿Pasó algo en ese momento en tu vida? Pues eh, sí, me cuesta hablar de esto. <risa> Todavía no está muy curada la situación. Bueno. Tenía el niño ya y, y la muerte de mi abuela también pues, en ese momento. ¿No? decidí pues la muerte no, no. de mi abuela. Murió tu abuela. Uh -huh. Sí. Y bueno, pues yo decidí cambiar. Cambiar porque el camino que estaba llevando no era lo adecuado. Uh -huh. Muy bien, tenías un, un niño pequeño entonces en ese sí, momento. Tiene ahora seis años. Entonces tenía cuatro, entiendo, ¿no? Porque esto sí, pasó sí, hace sí. hace dos años, ¿no? Sí. O sea, cuando, con tu hijo con cuatro años, tu abuela falleció en ese momento. Decidiste sí, sí, sí. darle un cambio a tu vida, dejar de consumir porros, dejar de consumir cocaína y el, el la eliminación radical del consumo que era diario, nos decías, ¿no? Eso, que era un consumo sí, sí. diario sí. Eh, se vino, vino asociada a la aparición de ese brote psicótico, ¿no? De los síntomas, los primeros síntomas. De los primeros síntomas, dices, ¿no? Uh -huh. ¿Cuánto, ¿Cuánto duró el brote psicótico hasta que empezaste a pedir ayuda? Pues... Una semana y tres días o por ahí. Estuvo así una semana y tres días. Y en ese tiempo eh, tu hermano detectó que te pasaba algo anormal entonces, ¿no? Que fue el sí, la primera y no... era con mi madre, que era con la que convivía la primera con mi madre, la que, otro, que no comía, no dormía y no... Maravilla, no estaba bien. ¿Y tu madre detectó los pensamientos de tipo delirio? Exacto. ¿Qué tipo de sí. pensamientos detectó tu madre? Pues eso, yo recomendaba a ella, mamá, que, que pienso que me quieren hacer daño, que van a venir a por mí, que no sé qué. Y ella me dijo, está bien? Y yo, no, mamá, no, no estoy bien, porque yo creo que me quieren hacer daño. Es que era una realidad, era una realidad para mí. Porque en ese momento tienes la sensación de realidad, ¿no? De que eso es real. Es como ¿no? que ¿no? lo estás viviendo, sí, sí. La sensación de angustia y todo es real. Uh -huh. Muy bien. En mi cabeza. Uh -huh. Y también coincide que, bueno, yo en mi familia tengo, aparte de madre, tengo todas las enfermedades mentales. También es un factor que se desume. Uh -huh. ¿Qué tipo de enfermedades mentales y quién, quién las padece? Sí. Mi abuelo tuvo esquizofrenia, mi madre tiene delirios y mi tía también esquizofrenia y luego por parte de mi padre también delirios y sufren enfermedades mentales en general, enfermedades mentales que, que tienen que estar con un tratamiento porque si no no está bien. En tu caso, los brotes aparecieron hace dos años, por lo que nos estás diciendo. Sí. Al cabo de una semana y media acudiste a buscar tratamiento al hospital, ¿no? Al hospital, sí. A partir de ese momento, los, ¿cómo, ¿cómo evolucionaron los síntomas que, de los que nos hablabas? Los delirios, de que bueno, te perseguía la gente, que la gente sí. iba en contra de ti. ¿Cómo evolucionó gracias al tratamiento? Pues a los pocos días ya empecé ya se atenuaban los síntomas, ya no era tan... No lo vivía tanto como lo viví sin el tratamiento. Y bueno, luego empecé a decaer. Empecé a entrar en depresión después de que desaparecieran los síntomas que hablo. Y una depresión que no, que no podía con ella. Y ahí fue cuando me metieron el PRISDIC, un antidepresivo. Y nada, con el PRISDIC empecé a engordar. Me en de 20 kilos. Que la bajaba porque ya me la quitaron y ya bajé. Ahora mismo estoy con antipsicóticos, realmente, que es un antipsicótico y antidepresivo a la vez. Y tomo la dosis mínima, lo más bajo que hay. Y con eso estoy estable, estoy bien, hago vida normal. Los síntomas entonces entiendo que han desaparecido, desaparecido. Eh, totalmente, ¿no? Sí. Y eh, podemos decir que ahora tienes una vida totalmente normal con respecto a esto. Sí. sí. En, en el tratamiento me decía, me has hablado de que has tomado fármacos antipsicóticos uh -huh. y antidepresivos, que todavía sí, estás con esa dosis mínima. Además, uh -huh. ¿has recibido durante estos dos años eh, ayuda de algún psicólogo o psicóloga? Sí, cada dos meses voy a la psicóloga y a la psiquiatra. Uh -huh. O sea, hay algún problema en el tratamiento o lo que sea, o se aparecen todavía los síntomas, pues... Y ellos me dicen que está todo bien y que es una recuperación muy pronta para lo que te da la gente en recuperarse un este psicótipo. Uh -huh. Porque la verdad me recuperé muy bien. Fantástico, muy bien. Y de, de las consultas de psicología, ¿qué son las cosas que más te han ayudado de esas sesiones con, con la consulta de psicología? Bueno, a mí me cuesta mucho hablar de, de, mi, de mi vida, por así decirlo. Cuando fui la primera vez a la psicóloga, Hicieron un esquema de la familia, yo tengo mucha familia, y me hicieron un esquema con un árbol genealógico de la familia. Y ahí empezamos a contar, pues mira, mi padre por un mi madre por otro, los tíos, las tías, los abuelos, y me empezó a preguntar cómo era la relación con ellos. Y bueno, pues tenemos otras historias como todas las familias, pero yo la mía es distinta, porque yo he muchas situaciones en la vida, en muchos momentos que son difíciles pues de contar. Entonces a la psicóloga cuando voy, pues me preguntaremos a todo, y yo le digo, bien, de momento bien, sin no da. La psicóloga se centra más que nada en, en que yo lleve una vida tranquila, sin estrés, sobre todo. Mm. Entonces lo que ves en las sesiones tiene que ver sobre todo con técnicas o habilidades para reducir el estrés, es pues algo sí. así. Sí, mm. ella me lo enfoca al deporte, porque yo antes practicaba boxeo. Y bueno, el control telares se lo dejé lo primero que dejé de hacer deporte y de todo, de comer y de dormir. Y luego volví otra vez y es una vía de escape para mí para liberar todo el estrés que, del día a día, de todo. ¿Tienes entonces la sensación de que el, las personas que habéis sufrido brotes psicóticos eh, sí. necesitáis... O os beneficiáis de la ayuda de las consultas de psicología? Es decir, al psicólogo es necesario? Es importante, es necesario fundamental el psicólogo. Es fundamental porque siempre necesitas sacar las emociones que llevas dentro porque es, es que yo lo veo importantísimo, lo veo más importante incluso que el psiquiatra. Yo cuando voy al psiquiatra, no me... apenas me dice nada, me dice solamente que la medicación la mantenemos, que yo pienso ya que va a ser crónico esto. Porque ellos me dicen que, en la mayoría de los casos, cuando se deja el tratamiento, se vuelve a recaer. Y para evitar, pues, eso, sigo tomándolo. Uh -huh. Muy bien. Tu vida, por lo que me has comentado antes, es estable ¿no? con respecto a, a eso, ¿no? La, uh -huh. ¿La gente de tu entorno conoció entonces eh, tu brote psicótico y lo conoce uh -huh. en la actualidad? Sí. Y qué reacción observas cuando la cuando le cuentas o le has contado esto a las personas de tu entorno? Bueno, las personas de mi entorno, bueno, se lo conté a alguna persona, tampoco a todo el mundo, porque es algo difícil de contar y de entender cuando no te pasa en tu casa por así decirlo. Uh -huh. Y me decían que bueno, que también conocen gente que les ha pasado, es más habitual de lo que pensamos en lo este y que la recuperación de ellos, fue más lenta que, que la mía, volvemos a lo mismo, lo que me decía la psiquiatra. Pero es que hay que poner fuerza de voluntad en uno y decir, pues, hay que estar bien, hay que estar bien. Si me dejo llevar, me hundo en una depresión. Entonces lucho cada día por levantarme y hacer las cosas que tengo que hacer, en mis obligaciones. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por este testimonio, de verdad te lo agradezco, le va a servir de mucho a las personas para conocer un poco mejor de primera mano lo que es un brote psicótico, muchísimas gracias. Vale, gracias a vosotros.